Presidente Lenin Moreno presidió ceremonia militar por los 208 años del primer grito de independencia. Primer mandatario anunció que el 19 de agosto iniciará Gran Minga Agropecuaria. Más de 36.000 uniformados brindarán seguridad a la ciudadanía en este feriado. Y en lo internacional, fuertes disturbios por resultados electorales en Kenia. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia militar de conmemoración del aniversario 208 del primer grito de la independencia en la escuela militar Eloy Alfaro. Pero con esta información volvemos más adelante.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 para lograr el sueño del gran Ecuador. Lo estamos haciendo. Vuelvo a recalcar, trabajemos y avancemos juntos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La Comisión de Soberanía Alimentaria tiene pendiente tres proyectos de ley para el presente periodo legislativo relacionado al fomento agrario, pesca y centros de faenamiento de animales. La mesa legislativa prevé recibir varios actores sociales para la construcción de estas propuestas. Se trata de tres propuestas legislativas que serán analizados al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Estos son Ley de Pesca Artesanal, Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, Ley de Centros de Faenamiento y Comercialización de Ganado. Según explica el titular de la comisión, el legislador Ricardo Zambrano, la Asamblea avanzó con temas como tierras, agua y semillas. De ahí la necesidad de una ley macro que agrupa todos los componentes con miras a mejorar la producción en el país. Para maximizar el uso de los recursos del Estado y para que el impacto en el territorio sea realmente más fecundo. Así también los centros de faenamiento ha sido tema de discusión al interior de la Comisión, pues según Zambrano, se generan varias irregularidades en todo el país. De ahí, una normativa que regule estos procesos. Una forma de convergencia de inversión privada y pública. Queremos que haya las suficientes alternativas en el mercado para que los productores puedan vender y puedan tener la opción de comparar precios. En otro aspecto la comisión dará seguimiento también a las normativas ya aprobadas, una de ellas, la ley de semillas. No solamente garantizando una utilidad al productor, sino también nos está permitiendo conservar materiales que venimos o habíamos venido desarrollando durante décadas y siglos. Cabe destacar que la Comisión también recibe de manera permanente a varios representantes de entidades del Estado para que informen el cumplimiento de las normativas. Amigos, amigas televidentes, este 10 de agosto conmemoramos un aniversario más del primer grito de la independencia, momento histórico que marcó un hito en el proceso de liberación de América.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 Hemos venido a entregarte el acta de destitución. ¡Guardias, aprésenlo! ¡Las tropas están en el lado! ¡Guardias! señores, ¡Todos ustedes van a morir! ¡Silencio!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 Este hecho llevó a la liberación de Quito y aseguró la independencia de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito. Y dentro de las actividades que se desarrollan para conmemorar los 200 años, 208 años del primer grito de independencia de la corona española, a las 10 de la mañana el presidente de la República, Lenín Moreno, colocó este jueves una ofrenda floral en el monumento a los próceres de la independencia, ubicada en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito. En esta actividad participó el ministro de Defensa, Miguel Carvajal además de funcionarios y representantes de otras entidades públicas como la asambleísta y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Soledad Buendía, Juan Pablo Pozo, titular del Consejo Nacional Electoral, Gustavo Yalc, titular del Consejo de la Judicatura, autoridades de las Fuerzas Armadas, entre otras. En esta fecha nacional se recuerda uno de los hitos más importantes para alcanzar la libertad. El 10 de agosto de 1809, cuando un grupo de criollos quiteños manifestó su decisión de constituir un gobierno soberano y este hecho marcó la ruta hacia la liberación de la corona española. Un año después, el 2 de agosto de 1810, soldados y simpatizantes de la mencionada junta ingresaron al cuartel militar para liberar a los presos. Este hecho originó la matanza de casi 300 personas, incluidos 40 de los próceres del primer grito de la independencia. Los intentos independentistas se consumaron al mando del mariscal Antonio José de Sucre en la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822, hecho que llevó a la liberación de Quito y aseguró la independencia de otras provincias. Como lo habíamos mencionado, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia militar en conmemoración del aniversario 208 del primer grito de independencia. En el evento desarrollado en la Escuela Militar Eloy Alfaro, se realizó el ascenso de generales de división y brigada del ejército, además de la graduación de tenientes, especialistas y subtenientes. Sin duda alguna, una muestra de amor, de solidaridad de nuestros próceres, con su pueblo y, por supuesto, una lección de dignidad. Aquella lucha reivindicó valores ciudadanos, fortaleció principios éticos y morales y transformó una estructura social injusta y opresora. Siempre nuestro homenaje a Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga, Juan de Salinas, Juan Larrea, Mariano Villalobos, Javier de Ascasubi, Juan Pablo Arenas, José Río Frío, y tantos más, tantos más, cuyos nombres y apellidos están imbricados en el proceso libertario de Ecuador. Hoy me es grato rendir homenaje al soldado ecuatoriano y resaltar sus cualidades profesionales de valor, sacrificio, heroicidad y patriotismo. Jamás permitiré, soldados de la patria, que a pretexto de supuestas gestas populares se trate de herir ...su dignidad, su orgullo, o de humillarlos. Soy su comandante general. Mi cariñoso saludo, saludo y agradecimiento... ...a los 41.000 mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas... ...y a los 8.000 aspirantes que están en proceso de formación. Hoy felicito especialmente a los nuevos generales de división... ...Roque Moreira y Roberto Rubio, y a los de brigada Luis Burbano... Nelson Proaño, Franklin Acosta y Jacinto Proaño. Sus años de servicio, profesionalismo, méritos, les han permitido llegar al más alto grado de la carrera militar. Ustedes son, sin duda alguna, un ejemplo de entrega y de amor por su uniforme. Estoy seguro de que sabrán desempeñar sus nuevas funciones con excelencia, responsabilidad y, sobre todo, compromiso con el país. Felicito también... ...a los 17 tenientes especialistas y a los 187 subtenientes de armas y de servicios de la promoción 117... ...que han nombrado Juan Montalvo. ¡Qué orgullo! Y que hoy se gradúan con orgullo. En adelante podremos contar con jóvenes cuya vocación es apoyar al pueblo y defender a la patria. Lo he dicho, ya sabemos que la profesión militar implica riesgo... Sacrificio y entrega a diario, porque cumplen con jornadas extenuantes y muchas veces el deber los aleja de sus seres queridos y hogares, a sus familias, a sus padres, esposas e hijos, nuestra gratitud y reconocimiento. Sin su apoyo, el Ecuador no podría tener hoy su valioso contingente. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pequeña pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que el feriado del 10 de agosto, más de 36 mil uniformados brindarán seguridad a la ciudadanía. Ya volvemos. Inicio de espacio promocional. Guayaquil. Bienvenidos.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 Y revive la gesta libertaria en el Palacio de Carondelet. Participa de las diversas actividades culturales este jueves 10 de agosto desde las 4 de la tarde. No faltes, te esperamos. De espacio promocional.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 La historiadora Tamara Estupiñán develó lo que pudo haber sido la última morada del Inca Atahualpa. El gobierno nacional comprometió su apoyo para desarrollar esta zona como un corredor turístico-cultural. ¿Es Malquimachay, la zona en donde se refugiaron los incas tras la muerte del dios Sol Atahualpa? Veamos. Cajamarca, 26 de julio de 1533. En la plaza yace inerte el cuerpo del hijo del dios Sol, emperador del Tahuantinsuyo. Aquí inicia el descubrimiento de Malki Machay, la última morada del inca Atahualpa. ¿Qué pasó con el cuerpo del inca? Tamara Estupiñán Viteri, historiadora, ha pasado más de 30 años investigando este tema. Es uno de los enigmas de la historia que después de 30 años de investigación... Se ha logrado unir las piezas de un rompecabezas. El enigma condujo hacia Sitchos, en la provincia de Cotopaxi. Algo había en Sitchos que demandaba esa presencia, pero ese algo no era el tesoro material o lo que acompañaba al cuerpo de Atahualpa. Ese algo, paradójicamente, el tesoro para los incas de Quito era el cuerpo de su monarca fallecido. La revelación llegó en el testamento del hijo de Atahualpa. Y en uno de esos libros estaba el testamento del hijo de Atahualpa. De tal forma que entre Pujilí, la laguna volcán Quilotoa, y Malquimachay va a quedar el, redu el último reducto de los incas quiteños. Atahualpa marca un antes y un después. Antes de Atahualpa hay un mundo, un después de su muerte hay otro mundo. Y nosotros somos producto de esa mezcla. Fue el último emperador del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, el imperio más grande de la América precolombina. Un imperio que ocupaba los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. y que Tenía en esa época entre 10 y 12 millones de habitantes. En el Perú está el origen, el inicio, la expansión, la consolidación de ese gran imperio del Tahuantinsuyo. Pero los días finales del Tahuantinsuyo están aquí. Y esos días finales van a ocurrir entre la provincia de Imbabura, en donde Atahualpa, en el Palacio de Carangue, se corona como el último Capa Inca del Tahuantinsuyo. Entonces, el final del imperio inca tiene un escenario específico. Ese escenario específico está en la provincia de Cotopaxi, en donde Malki Machay es el lugar más emblemático. Malki significa cuerpo y Machay significa el sitio donde mora, donde vive el Malki. Es que al inca, el inca muerto no es enterrado. Bajo tierra, de ninguna manera. Antes de, de que los incas conquisten lo que es actualmente el territorio ecuatoriano, eh, las construcciones no eran de piedra. Son los incas los que van a implantar esa forma de construcciones. Las estructuras están orientadas de este a oeste, no de norte a sur. ¿Y por qué de este a oeste? Porque el inca, el emperador inca, es el hijo del dios Sol. Y el Sol recorre su camino de este a oeste. La plaza no es cuadrada, no es redonda, no es rectangular. La plaza es de forma trapezoidal, porque esta figura trapezoidal es, eh, está presente siempre en la arquitectura. Y, y ese espacio, que no es una tumba, sino es su morada final, está en Malkimachay. La plazoleta, el acueducto, las piedras de muros derruidos que evocan la otrora grandeza de la última morada del emperador, Y son pocos los enigmas de la humanidad que dejan de ser enigmas o dejan de ser mitos. Ahora tenemos a Malki Machay, la última morada de Atahualpa, conjuntamente con el Pujilí de los ingas, parte de, de este gran enigma. Hemos descifrado parte de este gran enigma. Encontrar Malki Machay, donde el cuerpo del inca Atahualpa fue venerado, constituye un hito mundial que reescribe la historia. Y en las noticias del mundo les contamos que en Kenia se presentaron fuertes manifestaciones por los resultados electorales. Primeras víctimas tras las presidenciales en Kenia. Agentes de policía han abatido a al menos dos manifestantes en un barrio chabolista de Nairobi en el transcurso de los enfrentamientos que siguieron a las denuncias de fraude electoral realizadas por Raila Odinga. A la espera de conocer el resultado oficial de las elecciones, el candidato opositor acusa al partido gobernante de haber pirateado el escrutinio. Sus declaraciones han generado un clima de gran tensión en el país. El recuento se ha convertido en un enorme fraude basado en multiplicar votos que no se han emitido y concedérselos a Uhuru Kenyatta, afirmó Odinga en alusión a su gran rival en las urnas y virtualmente reelegido presidente de Kenia. "Vamos a poner en marcha nuestro propio sistema de investigación para averiguar si esas afirmaciones son o no correctas", declaró el presidente de la Comisión Electoral Wafula Chebukati. Odinga llamó a los kenianos a no aceptar los resultados y les pidió que mantuvieran la calma. Completado el 76% del escrutinio, el resultado otorgaba la victoria al presidente Kenyatta con un 54% de los votos con lo que evitaría ir a una segunda vuelta Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano Me despido deseándoles que tengan un excelente feriado Hasta pronto